Laurita Fernández, me habían convocado para interpretar a Susana Jiménez. Recién llegada de México, la bailarina contó que había rechazado la propuesta, pero que si la vuelven a llamar para protagonizar la serie de la diva no lo duda. Mira el video en la nota. Tras su viaje a México, Laurita Fernández se mostró feliz de su participación en Pequeños Gigantes en la televisión azteca y habló de aquellos que la comparan con Susana Jiménez por su exitosa carrera. Susana es Susana, ya debe estar cansada de que le pregunten esas cosas. Es un halago que me digan estas cosas a raíz de lo que pasó con Apóstrofe Sugar, pero también tengo que hacer mi camino, mis pasos y ver qué pasa, expresó en Los Ángeles de la Mañana. Ella no deja de ser una mujer que admiro profundamente y lo digo siempre, desde antes de Apóstrofe Sugar, agregó convencida. Al ser consultada por si le gustaría participar en la serie de la diva en el caso de que la convoquen, respondió. A ver, me habían convocado para interpretar a Susana en otra serie, la de Sandro, y en ese momento era todo muy sobre… El pucho y para mí cuando haces de alguien tiene que ser algo que lo prepares con mucho tiempo y con mucho respeto y de verdad con mucha preparación y es de lo más difícil de hacer. Por eso en ese momento dije que no porque para hacerlo a medias no, pero si fuese con tiempo y de poder prepararlo y que ella esté de acuerdo, sí como que no, concluyó Laurita.